Entonces, eh, Vialona en eh, salud pública eh, da seguimiento eh, a, a, a la falsificación de resultados de COVID para viajar para las empresas. Explícame señor Villalona. Vialona. Así es, bueno, aquí en este país, de verdad, de las cosas que cuando tú crees que no puedas sorprenderte, mabuieres algo más y te sorprende. Dios la mira. capacidad de sorpresa para mí no se me ha acabado con este cuando? país. ¿Hasta cuándo? Miren, el Ministerio de Salud Pública, en concreto el ministro eh, Daniel Rivera, informó hoy. Que, las que recibieron una denuncia de que están falsificando los resultados de pruebas de coronavirus, tanto positivas para llevar a las empresas como negativas para viajar fuera del país. El doctor Daniel Rivera dijo que hay una denuncia y que se está dando seguimiento, pero que hasta ahora es eso, una denuncia. Para esas falsificaciones, indicó están usando una clínica o un laboratorio conocido y están alterando los resultados. Quiso hacer... Una, un énfasis en este punto donde dijo que no es el centro, o sea, los directivos del centro, o sea, como que una línea del centro, no. Uh -huh. Son personas que están dentro de ese centro que están falsificando los resultados para favorecer a alguien, alguna persona de por ahí, bueno. algún Algo por abajito que se está pasando, bueno, ya eso lo determinará las investigaciones que haga el Ministerio Público y, la, y Salud Pública. En ese sentido, instó a las empresas a que verifiquen los resultados de los empleados con los laboratorios y que como autoridades están vigilando y dando seguimiento. Nosotros hablamos al principio de la vacunación, Ajá. Cuando, ya iba, cuando ya era masiva, que era seguro, que era seguro que iban a falsificar la tarjeta de vacunación. ¿Y qué pasó? Comenzaron a falsificarla y se, se incluso una, hubo una red que la, que la tumbó el gobierno, ¿no? entiéndase de salud pública y el Ministerio Público. Hubo una red tumbada que se dedicaba a eso. Ay, Dios santo, no, no, pero es increíble. A falsificar tarjetas de vacunación. ¿Y ahora que esto es más grave entonces? Sí, pero ya por eso también hay muchos presos, ¿eh? Sí. Han sido detenidos, ¿eh? Sí, están sometidos a la, a la, a la justicia. Y le han dictado y le han dictado medidas. Correcto. ¿Te me entiendes? Es una, es una mala práctica que usted no debe, no debe hacerla, señor, o señores. Que esté haciéndola, por favor, trate de no hacerlo porque le están dando seguimiento, como dice nuestro hermano Villalona, ¿eh? y como dijo el, el director de salud pública. Mucho ojo con esto, mucho ojo. Usted puede coger cárcel por eso, de un año a seis años de prisión, para que tenga una idea. Y o, sea, y o sea, utilizar la negativa para no venir a trabajar. Y la positiva, o sea, decir que está positivo, pudiendo tú tener el virus para viajar, o sea, infectar Dios a mío. unos 300 pasajeros exacto. de un avión, óyeme, eso es un peligro, es un peligro grave y la gente... No, y eso también es no tener conciencia, exacto, eso no tener conciencia, porque ¿cómo es posible? Que estando yo como yo dije ayer, señores, yo, me, yo tenía fiebre antes, el domingo, el sábado y el domingo, y yo dije, no, pero espérate, antes de yo venía para acá, yo fui a Salud Pública. Y yo fui, me hice, me, me hice mi PCR y me hice mi, mi, mi, la, la rápida, la, la, la, la antígena. La, la antígena. Uh -huh. Usted me entiende? porque, señores, hay que tener conciencia. ¿Cómo es posible que si usted siente los síntomas, usted vaya a su trabajo así? ¿Cómo es posible que usted, estando positivo con, con el COVID, estoy sabiendo, usted va a andar en la calle? Por el amor de Dios. Entonces, eh, esperemos que la que salud pública no sea la, una palabra que sea real que le dé seguimiento exacto. a esas falsificaciones de es que la como que las medidas aquí ya se toman de boca, de boca. exacto exacto, exacto. Sí. Bueno. sí es lamentable que se las medidas se tomen de boca y, de boca y que no no haya como no. la palabra que tú dijiste no haya conciencia. Sí, no, sí, no, no, acceso que la no consciencia. haya conciencia. O sea, porque como tú sabiendo que el daño que está haciendo el coronavirus en tu país, que sabe que si se propaga el peor todavía, tú tú, tú piensas en falsificar por dinero este tipo de cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, o sea, tú tú estás tú provocando que la cosa se ponga peor y que quizás en el mañana esa gente que entren con esa falsificación falsificación al país mañana infecten a alguien que infecten a otra persona que infecten a tu familia que infecta a tu familia o sea claro. se va una cadena que tú quizás por la por la eh, con, eh, ¿Cómo? En conciencia, en eh, conciencia. exacto. Ajá, y por estar privando en, en, en querer dar, porque el dominicano siempre quiere dar ahí. Sí, sí, quiere y sí, el sí. palo más grande, ¿verdad? Sí, sí es lo eso te, que pasa y la se cosa. Lo dando a ellos. Es lo que te estoy diciendo. El dominicano quiere dar el palo más grande, deja pasar, le, le hace una falsificación a alguien con COVID. Esa persona entra aquí con COVID. Contagia a alguien. Esa persona, esa persona que contagió, contagió. Se en una fila, entonces el último llega a tu casa contagiado y cuando viene a ver hasta, hasta ti te mata, por tú dejas pasar una gente. ¿Tú, es lo, ¿Tú entiendes lo que ah, te estoy claro. diciendo? La magnitud del asunto. Sí, Entonces es, es lamentable que, que, que mucha gente no tenga conciencia con esto y que invente... invente. Hay tantas cosas que hay de inventar y, y se juegan con la salud. No, de, de porque no país. se quieren poner la vacuna, pero la vacuna es gratis y eso solamente son sí. su, dos minutos máximo entre... <risa> entre sí. te ponen la administración de la vacuna y el lo que te ponen a llenar para ¿verdad? para los datos, eso es caballada. Sí. Entonces mucha gente, cuando, antes de, de que comenzara esta crisis con el Omicron, eh, mucha gente debió vacunarse, yo lo hice en diciembre, a mediados de diciembre, eh, antes de la tercera dosis no pasó ningún problema, yo fui, me pusieron, me senté y me puse la tercera dosis sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora mucha gente que se dejó pasar la fecha por vago, por irresponsable, pues ahora están en una situación de que incluso no se han puesto la segunda do dosis, y tienen que ponerse la tercera. Y ya desde el 31 de enero, les recordamos, desde el 31 de enero ya en los lugares públicos y privados es obligatorio presentar la tarjeta de vacunación con las tres dosis. Y mucha gente todavía, en esta fecha todavía, ni se había puesto la segunda dosis. O sea que es algo eh, terrible. Sí. Y aquí nosotros lo dijimos siempre. Y ahora están con esto de que falsificando eh, las pruebas COVID Pero para viajar Dios. y para no tener que trabajar. Pero... Por favor, y, como, como dice esto aquí este, el, el fin del mundo va a comenzar aquí va a terminar aquí. aquí. Un saludo a Neto Flow que está por ahí en sintonía. Hombre. Ah, Néstor, Néstor, lo bueno, Néstor. Eh. Está disfrutando, Estamos porque, esperando todavía, no, de, estamos esperando. No, no, no, porque Está Net... disfrutando todo lo que hizo en diciembre. Exacto. Claro. No, y fue para el banco, pero sabe que así como tú fuiste al banco, ve también, antes de tú entrar aquí, como se cumple tus vacaciones, un día antes, tú ves al banco y dices, bueno, está Villalona, Ahí está Amable, ahí está Jason, ahí está Imen, y está Gasoy y los demás muchachos que trabajan contigo, Rafaelito, Luis. Y tú vienes tranquilo, no hay problema, que aquí recibimos lo que tú traigas. Pero sin piedra, ¿eh? Ya tú sabes, sí. Entonces, así mismo, ¿eh? muchachos, esperemos que esto se le dé seguimiento. Porque esto es algo muy serio y con la salud no se juega. De, de verdad que no. Así mismo sí, que otro No, y, y que, o sea, pues esperando, ¿verdad?, eh, que se, esto se revele pronto porque, o sea, si lo deja solamente como una denuncia, se va a caer. O sea, vamos a esperar a que el gobierno pues ya eh, revele quiénes son los que están detrás, y, ¿verdad?, y revele la mafia y, y señalar perfectamente quiénes son los que están detrás de esto para pues ya eh, darle... Clan, tranquilidad al pueblo dominicano porque es que como pasó la otra vez con esa mafia de la tarjeta de vacunación, pues así mismo tiene que hacer el gobierno con esta eh, mafia que busca ahora pues Y que le den cárcel. Que le den cárcel, eso es irresponsable, claro. mi hermano. <risa> oh, pero claro. claro que sí. Todo claro. el peso de la ley. Así, exacto, así, así exacto. mismo es. Bueno. Pues, no Hay o sea, restricciones con esa gente y, claro. Y si le es que pone en riesgo, mi hermano, tú es lo que tú montaste. Oye, me montaste un avión, incluso por eso es que, que allá, eh, en Estados Unidos, Europa, etc., eh, tú, tú tienes que llevar, y también aquí también está exigiéndola, para tú entre sí. Estados Unidos, aunque sea 24 horas antes, la prueba. Entonces, ¿por qué? Porque es que tú estás montando un avión encerrado, bajo aire, ¿verdad? donde no hay ventilación para tú poder... Entonces, eh, eh, tú estás jugando con muchísima vida ahí, como dice Angel. 200, 300 personas, 60 personas, lo, lo que coge el avión, ¿entiendes? O sea, es un riesgo o sea, tenga conciencia, señora. No piensen, por favor, no piensen nada en ustedes, piensen en lo demás, y si tienen a Dios en su corazón.